Hola. Hola. Bienvenidos a like, Speak Spanish. Bienvenidos. Today we are doing an uh, Advanced Intermediate, so we're going to do this in Spanish. Advanced Intermediate. Indeed. Oh, that's a, eh, eh, that's eh. a good level. That's a good level. Prepárate. And um, <laughs> this question comes from Angel T. Hola, Angel. Hola, Angel. And Angel is saying that she was talking to her exchange partner. Okay. Yeah. And she wanted to say, correct me, please and she said por favor corrigirme. Corrigirme. Corrigirme. Okay. So she was using like the the old verb and uh, uh, so so the partner, I don't know if it was male or female, corrected her and said, "No, no, no. Es corríjame." Okay? Corrigame. Uh -huh. And Angel is saying, "Well, when he corrected me, it was a male. There I knew I had a male in my head. I assumed it was because I, I, it could be seen as an order, and therefore it is an order, uh, and therefore subjunctive. Exactly. But he said no. This is probably something simple that I might have learned at the beginning. But can you please help me? Right. Okay. So. Okay. ¿Entonces ahí estamos the hablando no, no. oh, entonces oh <laughs> yeah. <laughs> Entonces. Que yo empiezo, si quieres. ¿eh? No, no, vamos, a hablar, ya vamos y, a hablar de eso. Y me enrollo aquí. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Entonces, Cintia. Después de este minuto y medio de introducción. La introducción más larga de, de, de la Espíritu. Eh, Cintia. Primero, creo que hay, hay un, un par de confusiones aquí, ¿no? Vale, porque sí. primero, Angel, tu pareja de intercambio está hablando usando usted. Claro. Digo. ¿Tu pareja de intercambio es de Hispanoamérica? Porque Sin normalmente duda. en Hispanoamérica usan más usted que en España. A ver, en España también usamos usted y ustedes lo que pasa es que está más reservado a situaciones más formales, vale, y cada vez incluso menos, sí. incluso en situaciones Uy. formales ya es la que gente cada vez se se oye ahora. es que creo que la gente prefiere más eh, informalidad y más no sé uh -huh. camaradería, ¿no? Que con usted, pero igualmente eh, yo creo que esa persona va a ser muy probablemente de Hispanoamérica, uh -huh. que muy bien entonces, en Hispanoamérica, van a utilizar usted, ustedes, más. Uh -huh. en, en este caso, ha dicho, corríjame, corríjame usted. Sí. sí. Entonces, la, la, la, el verbo que normalmente es IR ha cambiado. ¿no? Claro. La, la, la estructura es, eh, es eh, ¿cómo se llama? El imperativo. Es que, vale. claro, cuando dices correct me, estás haciendo una petición, ¿vale? Una orden. Correct me, do this, jump, uh -huh. eat. ¿Yeah? Uh -huh. Es una petición, aunque no suena a orden, sí. porque suena como correct me, please. Sí. Es una petición, es, una, es un mandato, una orden. Entonces, tenemos, cuando hablamos de órdenes, mandatos, o URS, o como quieras, eh, commands en, en español, tenemos que diferenciar entre en afirmativo y en negativo. Mm. ¿Sí? En negativo va a ser como subjuntivo. Sí. ¿Vale? En, en la, eh, segunda persona, ¿no? Sí, en segunda persona. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, mm. eh, come, ¿vale? Come, eat, no comas. Entonces, no comas, don't eat, es igual que no quiero que comas, es, es el subjuntivo. Claro, exacto, ¿vale? ¿vale? Entonces, es el subjuntivo y los mandatos, las órdenes, o commands, está muy ligado. Sí, sí. ¿Vale? Otra razón por la que tenéis que manejar el subjuntivo bien. Correcto. <ríe> Porque si no, no podéis mandarle a la gente Pero hacer cosas. Pero con usted claro. no, hay, no hay diferencia, Entonces, ¿vale? claro, es que lo que iba a decir, entonces, afirmativa y negativa. Ajá. Dentro luego de afirmativa y de negativa tenemos que diferenciar entre tú y vosotros y entre usted y ustedes. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Porque si usamos tú y vosotros no usamos el subjuntivo. No. En, en afirmativo, ¿sí? Pero si usamos usted y ustedes, sí usamos el subjuntivo. Sí, por ejemplo... Por ejemplo, si usamos el verbo comer, uh -huh. si digo... Eat o eat up, no sé. Vale, tú, vale, usamos tú, sería come, come, sí. Uh -huh. Si digo vosotros, sería comed, comed vosotros, sí. Con la d. Con la d, comed. Ahora, si usamos usted, yo diría coma, sí. O si usamos ustedes, coman, coman ustedes, sí. Entonces es subjuntivo, como subjuntivo. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso él está usando la parte de subjuntivo. Más el me. Mm. Corríjame. ¿Sí? Sí. En vez de corrige. En vez de corrígeme. Corrígeme sería tú, corrígeme. O sea, Como suena tú, corrígeme. Corrígeme, <rígeme>, sí, corrígeme tú. Sí. Corríjame usted. sí Entonces con, con usted es, es más fácil. Porque pues dice eh, coma, no coma. Claro, coma, no tenga, coma. Tenga, no tenga. Exacto. Eh, venga, no venga. Eh, coman, no coman. Sí. ¿Sí? Tengan, no tengan. Eh, hablen, no hablen. Eh, con usted y ustedes es más fácil porque vas de subjuntivo a subjuntivo. Sí? Eh, mm. En negativa. Sí. Eh, con tú y vosotros es, es más... Complicado, porque usamos indicativo y luego vamos a subjuntivo en negativa. Sí. ¿Sí? sí. Entonces la pregunta es, Angel, cuando tú estás hablando con él, ¿en qué persona hablas? ¿En tú? ¿Usted? Pues supongo que hablará con, con usted, ¿no? Porque si habla. Si él usa no sé, usted. No sé. Normalmente, si alguien. Bueno, a ver. Eh, si estamos hablando de alguien de Latinoamérica O Hispanoamérica, mejor Y yo, yo hablo usando tú Y vosotros Aunque ellos hablen usando Usted y ustedes, porque yo sé que no tienen Tú y, y vosotros sí, Pero si estoy hablando con alguien En España, que sé que Tiene la opción de cambiar Y elige Usar usted, yo uso usted También, Sí. si sí, es como Vale, tú usas usted Sí. O usted usa usted y yo uso usted, ¿sí? ¿sí? De hecho, lo que he notado, eh, Cintia, al llegar, porque ha pasado 12 años en Inglaterra, 12, sí, ¿no? Sí, ha estado out of the loop. Sí, de, de, de... a la vuelta, Cintia seguía con usted en, en, en las situaciones más formales. Y le echan la bronca, bastante De, sí, de decir, bueno. eh, eh, eh, no me hables de usted Sí, a la gente no le gusta ahora que, que le hablen de usted en España Prefieren usar tú Y pues la verdad, muchas veces empiezo usando usted Y la gente, no, no, no me hable de usted No ahora soy me... tan ma mayor No soy mayor y... Entonces ahora yo solamente hablo de usted a la gente mayor A la gente mayor sí, uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué tal está usted...? Eh, eso sí, pero ahora ya incluso en negocios o bancos, eh, da igual, ya es tú. Tú y vosotros. Vamos juntos y, y oigo vosotros, ¿Es vosotros, verdad? vosotros. A, a ver, habrá, habrá personas o situaciones en las que continúen con usted. Pero sí. estoy diciendo, como norma general, ahora ha cambiado mucho a cuando yo era pequeña, por ejemplo, sí. o mis padres. Eh, antes. Eh, ya, ya menos, mucho menos. Pero antes, la gente aquí en España hablaba de usted a sus padres. A sus padres, sí. vale sí. Tú hablabas de usted, a tus padres, no hablabas de tú. Ajá. Tú no, ¿eh? no a no, tu no. familia, ¿no? yo no. Mis, pa mi, mis padres, creo que... No, a mis padres tampoco. Ajá. Pero hay gente que sí. Y hay gente que todavía sí, pero menos. Sí. Menos. Me sí, sí, sí. Menos. Y la verdad es que yo, si tuviera que hablar... Eh, usando usted, yo tendría problemas. Mantenerlo. Y, y diría. Pero has vivido en momento. México. Bueno, tienen tú en México, pero has vivido en México. Sí, usaba tú y ustedes. Claro. pero Pero usted, no, yo no tengo la práctica. No. No, no, no, para nada. No. Yo, no, yo voy voy de, del amigo de todo el mundo. Tú vas, no, tú te tuteame. Sí, sí, sí, sí. Sí. y cuando dices tuteame significa que quiero que me hables usando tú que me hables de tú uh -huh. puedes decir por favor tuteame o háblame de tú háblame de tú por favor uh -huh. o no me hable de usted no me hable de usted ah, y la sí. pregunta para terminar vale dices no me hable de usted o no me hables de, de usted ¿Qué dirías porque es que si a, no me hable a, a por de usted. Tú, no me o... hable de usted. No me hables de usted. No, decimos no me hable de usted. No me hable de usted. Es como fija la frase. Vale, vale. Muy bien. He, he, sí. he pensado pero en eso. Buena mucho. pregunta, no me mm. hables de usted. No me hables de usted. Puedes decir, a lo mejor no me hables de usted. Pero creo que decimos no me hable de usted porque es más fácil. <risa> no me hables de usted. No me hable de usted. Mm. Es lo que he oído, ¿eh? mm. Bueno, sí. entonces. Eso es todo and now. And now a word from our sponsor. So thank you for that, Luan from Trinidad. So now That's we've cool. got some Hey, eh? That's cool. I love these accent Yeah. Please <laughs> keep on sending because we don't have we have one more to, to do it. Keep sending your, your accents. I'll leave the link on the video. Okay, look and just go in if you've got a, any accent. It Can, doesn't matter. Does it he have to be, do you have to be um English speaker, an English speaker to, to do it? Could you be like German in our Yeah, world? yeah, absolutely. Absolutely, but you do it in English. But yeah, it, don't in say it any, in German. Any accent. No, no, don't do it in German. We'll, yeah. I'll be back. Or do it in German and then the translation. Uh -huh. I've been but, doing it in German at the time. But I'll leave the link and you just go into the Telegram group, leave your, um, yes. leave your audio and then come out. Put loads of, loads of oomph into it. Like, you know, when we heard Pedro when he said, uh, and now word from the sponsor. <laughs> you know put your heart and soul into <laughs> it okay because they're they're funny also guys we have a telegram group where we have we have three telegram groups we do well we actually have four now really we have the main chat for everyone a lot spanish so you can go there and have a chat with anyone and you know um we have one private one for the socios for the members mm -hmm. yeah so that's just for you know, talk about Ser Socio, any homework that we do there or whatever, yeah? Or any questions, grammatical questions, that's the private one for Ser Socio. So if you are a Socio, you can let me know and I'll I'll send you the link. Um, or you can just go straight to the to the chat. Hmm. We also have the one for the book club, but those are for the book club. And now we have this one. So the and now a word from our sponsor. Sure. So you can just go in, leave the message, and if you want, to, you can leave. So it's just yeah, you just have to go in. It's and just then to leave the message. Yeah. Uh -huh. So let me tell you what our latest thing is. <clears throat> so we've just published the um, the book club. Brújulas que buscan sonrisas perd perdidas sí. okay so that's now available on Thinkyfic all you have to do is go into our website go into the store and you'll see on the page Cynthia's Book Club and it'll be there the first one on, on the list okay so if you like if you like reading um, you can read that and I can help you and you know clarify some things and so does Anna. Anna and comes Anna, in and, her, and helps yeah. as well so there are tons there are tons of uh, there's tons of help And then the book's really nice as well. Yes. Okay. And we also have the Principito and we're going to, we also have uh, El alquimista And mm. um, we'll be doing a. When are you doing your new one, do you think? We'll be doing a new one soon. It's just. So, Cynthia, did, we, Well, we, what, what we do first is uh, the people in the book club, mm -hmm. then the people that have done the last book club, then select different books and yeah. then they vote. Mm hmm. So I, d I don't choose the, the book. They choose yeah. they vote for three books. Uh, then they pick it, and then we work on, on that book. So okay. So we'll announce it in we'll plenty time. It. So for those people who want to join the book club, it's well worth it. It, it has tremendous reviews. The people really like it, the ones who do the book yeah, club. Yeah, so far. I've yeah, any complaints. Yeah. Can't. Can't put a foot wrong, Cynthia, in, in the book clubs. You really can't. So uh, we'll keep you announced on that. But if you want to get ahead and catch up on on brújulas que buscan perdidas, Sonrisa, sonrisa perdidas. Yeah, you can do one if you if you're not sure if you if, if you like to join a new one. You can do one of the old ones. Yeah. And then see if you like it, and uh -huh. then okay, we can do. The and they're all pre-recorded videos. Even when yes. you join the live group, it's a pre-recorded video. Yes y you kind of, but you, but you can enter into the chat if you're in the live one yes. with Cynthia and everybody chats together and it's quite nice. Entonces, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. adiós. Vale, Dios, un minuto de introducción. Un minuto y medio. <risa>